¿Quién es Dios? ¿Por, ¿Por qué digo todo eso, lo que he dicho? ¿Y este y quién creó a Dios, ¿Eh, jefe? Y, este, y pues con eso vas a entender a dónde nos vamos a ir todos, ¿Eh, jefe. <ríe> y pues, uh, pues que disfrutes, qué emoción. Todos nosotros, ¿no? Está chido. Está muy bueno, jefe. Sientes liberación completa. ¿eh? Y este, siempre el corazón, pues, contento con todo lo que sea. Como que se disfruta todo más. ¿eh? Y pues, a, adquieres mucho, mucho poder, pues. Pero sí si se requiere con lo que te voy a decir, ¿verdad? Re, este, todo eso puedes adquirir, pues. Pero eso es solamente si tú estás listo. Pon tu mente así. Flexible, ¿no? Un libro abierto, en blanco. ¿Verdad? Escucha lo que te digo, jefe. Y preguntas a la misma vez. Piénsalas en... Si yo te dijera, no existes. Yo, yo, y te diría, este... ¿Cómo ves? No existes. Y tú dirás, oh, sí, claro, pues, este... Aquí yo sé que no existo cuando, pues, tengo alguien enfrente de mí diciéndome que no existo. Sí lo creo. ¿Verdad, jefe? Pero mira, jefe. Uh, tú, estás, tú estás consciente de que tienes un cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo, date cuenta, jefe, tú dices, no, es mi cuerpo, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. No es cierto. El cuerpo es obediente contigo, pero solamente no del todo. ¿Me entiendes? El cuerpo ya tiene su propia inteligencia. De hecho, el cuerpo es más inteligente que la mente, jefe. Eso es difícil de creer, pero es la realidad. Entonces, el, el cuerpo nos está haciendo un favor, este pues al obedecernos edad y este pero el cuerpo tiene su propio pues su propia misión su tiempo no eh, y y tú, y tú sabes eso no entonces tienes conciencia tú sabes que es tu cuerpo me entiendes el cuerpo jefe no tiene conciencia el cuerpo no sabe quién eres tú entonces si el cuerpo jefe, por ejemplo, no le puedes decir al cuerpo, este, ya no envejezcas, ya no le puedes decir al cuerpo, este, ahora estás más joven y edad, el cuerpo sigue su ritmo, nosotros lo hagamos o no. No puedes tener al cuerpo, este, trabajando ni siquiera una semana porque el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, compa, ¿Eh? El cuerpo eh, eh, se queda dormido, hasta, con, hasta manejando con los ojos abiertos se queda dormido si, si el cuerpo lo necesita, no te pide permiso. Por lo tanto, pues, el cuerpo es uno. nosotros nosotros Claramente el cuerpo es uno y nosotros es otro, ¿no? El cuerpo no sabe quiénes somos nosotros. El cuerpo solamente obedece, eh, jefe. Ah, igual, entonces tienes conciencia, ¿no? Lo que te das cuenta de algo, eso no eres tú. Igualmente, igual con la mente. Te das cuenta que tienes una mente, ¿cierto? Entonces, este pues... A la mente, cuando está, la mente es como un potro salvaje. Así es, está corriendo por todos lados. En el, pues, en la llanura. En, no, es un potro salvaje la mente. Entonces, si uno, si tú no la controlas, no, pues, olvídate, va, te lleva, nos lleva a la locura, la mente. Entonces, tú sabes que la mente, jefe, la mente también, este, no te obedece del todo, pues. La mente, si la dejas, te da la tienes que estar domando cuidando controlando pensamientos sentimientos etcétera interpretaciones este cómo se llama eh, programaciones todas esas cosas no este la mente si si la dejas pum te lleva a la locura entonces uno la tiene que estar controlando edad qué es lo que controlas la mente tú eres la mente no entonces te das cuenta de esas dos cosas no dices yo no soy el cuerpo yo no soy la mente Uh, entonces me voy a alejar de ellos, dices, ¿no? Los voy a dejar, este, este me voy a dejar de ellos. Entonces va así, ya, pues. Uh, entonces tienes conciencia de eso, ¿verdad, jefe? Que tú eres conciencia, ¿no? Este, Porque ahora, mira, te das cuenta que tú no eres el cuerpo, tú no eres la mente, entonces, ¿quién eres? Eres lo que se está dando cuenta. ¿eh? ¿Y qué es lo que se está dando cuenta? La conciencia, que estás consciente, ¿verdad? Ah, la mente igual por programaciones, ¿verdad? Piensa, eh, eh, es cuando cae el ego, ¿no? Eh, piensa que tú eres alguien. Lo que ves en el espejo, ¿verdad? Eh, eh, la mente, eso se le llama el ego. Eh, de hecho, ese es, el, ese es el diablo, fíjate. Ese es el supuesto diablo, ese es el supuesto infierno, ¿eh? eh el ego, ¿no? Eh, eh, y la mente lo crea, basado pues, en las interpretaciones, programaciones, lo que te dicen tus padres, etc. Entonces, la mente este, es lo que te hace pensar de que tú eres alguien, ¿no? Siempre quiere estar agarrado de algo, la mente, pues. Eh, tú tienes conciencia de eso y la puedes dominar, significa que no eres la mente. Entonces, tampoco eres el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tú eres en realidad, no? Tú eres, este, te estás dando tu cuenta. Es, se llama conciencia. En inglés se llama awareness. Este, you're, dice, estás, pues, uh, estás consciente, ¿no? Jefe, de esas cosas, ¿verdad? Y piénsalas de veras. De veras, este, piénsalo así, este, por un minuto, ¿no? De veras, el cuerpo, o sea, el, el cuerpo te obedece, pero no a un cierto límite, igual la mente, pues la mente la tienes que dominar, ¿verdad? La mente puede vivir sin el cuerpo, el cuerpo puede vivir sin la mente, fíjate si conservas, en eso conservarías la mente y dejar a uno que el cuerpo sea un vegetal, ahí se hace uno como el Hawking, ¿sabes? pues tiene que ser uno muy, se hace uno de hecho muy muy espiritual es donde te guía eso, directamente a eso, al espiritualismo. Pues, ¿qué más puedes hacer, jefe? más que usar tu imaginación y todas esas cosas, ¿no? Eh, o el cuerpo, ¿no? Ya no tiene mente. Imagínate, pues, que es, es un pollo este sin cabeza, ¿no? este Que lo están haciendo vivir, así como desde la cadena de Kentucky Fried, chicles, crickets, <risa> Así es, jefe, muy interesante. Entonces, jefe, nos damos cuenta que no somos la mente, no somos el cuerpo. que es lo que somos? ¿Eh? Somos eso que es lo que nos estamos dando cuenta, eh, que es la conciencia. Estamos conscientes de eso. Eh, pero, este ¿qué hay detrás de la conciencia, jefe? ¿Verdad? Porque nos estamos dando cuenta que también tenemos conciencia, ¿no? Y este, que esa conciencia tiene conciencia de... De lo demás, ¿no? Entonces, imagínate, alejas tu cuerpo, alejas tu mente, ya no piensas, ya no tienes cuerpo. Solamente estás consciente. Estás consciente de eso. No tienes mente, no tienes cuerpo. Ahorita estás tomando conciencia. Y también tienes conciencia que estás tomando conciencia. Eso que tiene la conciencia de lo que está tomando conciencia de todo lo que está pasando. Esa conciencia detrás de tu conciencia, nuestra conciencia. Esa conciencia que tiene conciencia. Eso es Dios. Es el, el ojo. El tercer ojo. Es el que ve todo, el que se da cuenta de todo, ¿me entiendes? El ojo que ve todo. Entonces, piensa lo que... Vamos a recordar lo que yo te he dicho, pues, Jefe, que somos Dios. Somos inmortales, infinitos. Somos todo, somos nada. Somos espacio vacío. ¿Eh? Somos pura conciencia, teniendo experiencia en un planeta que se llama Tierra, que es tridimensional. Estamos aquí para experienciar la vida, para disfrutarla, para entenderla, disfrutarla y, pues, Usar las herramientas que tenemos, que es el cuerpo y es la mente. Y siempre estarles agradeciendo, ¿no? Vivir en agradecimiento, porque tenemos esos dos vehículos. Jesús, jefe, ¿verdad? Ojalá que esto lo escuchaba mi tío Chuy, ¿verdad? Que por cierto, lo extraño mucho, tío. De hecho, usted, Jesús, este, él, él decía que él era Dios, ¿no? ¿cierto? O sea, pues. Yo, yo crecí pensando que Jesús era Dios, pues. Porque eso es lo que creo que me decían ustedes, mi mamá. Jesús decía Dios, Dios, ¿verdad? Y después entendí que había otro Dios más grande que Jesús, ¿verdad? Así tengo entendido, pues. Pero, pues, ya de un tiempo acá como que ya entendí, pues. ¿Verdad? Este Jesús, él entendía muy bien eso, jefe. Que él, él... Igual que pues él, él era conciencia, igual que su padre, mi padre, tu padre, todos. El padre de mi tío Chui. Y por eso nadie, nunca han sabido cómo se ve Dios, pues. Nadie tiene fotos ni nada, todos se imaginan, ¿no? Símbolos o ponen ahí un señor barbudo con barba larga y eso, ¿no? Pero nadie en realidad sabe. ¿Por qué? Porque Dios eh, es conciencia pura. Él es este, la conciencia pura, la conciencia pura este, no tiene forma, eh, jefe. Entonces este pues preso hay que pase lo que pase siempre está en este pues en agradecimiento, ¿verdad? Y siempre pues vivir es este, el presente, ¿verdad? De hecho este Jesús cuando lo crucificaron él él dijo, ¿no? Perdónalo, perdónalos, Dios. Él no, ellos este, no saben lo que hacen. Porque Él entendía muy bien, pues, que todos somos conciencia pura. Aquí somos parte de conciencia, jefe, aquí, edad, porque estamos en un cuerpo, pues. Estamos en, en decimos estar aquí y es, experienciar el, el mundo tridimensional. Y, pero tiene sus reglas, ¿no? Las, le las leyes universales, ¿ya? Que, por cierto, si las seguimos, pues imagínate, es un hombre ya completo. eh Conciencia pura, jefe. Pues, piensa lo que te dije, jefe. Y, pues, disfruta, eh, lo que sea. Hasta los dolores, todo. ¿eh? Disfrútalos. Los dolores uh, físicos, mentales, emocionales. Todos disfrútalos. ¿Eh? No importa donde estés, con quién estés. ¿eh? Lo que estés haciendo, disfrútalos, jefe. ¿Eh? Mientras estamos, pues, usando un cuerpo y una mente. ¿eh? Una mega computadora. La mente es la... Es la computadora más sofisticada del universo, dice ¿no? ¿Verdad? Y está a nuestra disposición. Pero no hay que creer que nosotros somos la mente, pues. Tú dirías, este, yo soy la uña. ¿Eh? La, la uña ni tiene ni idea de quién eres tú, jefe. ¿Eh? Claro que no, no somos. Entonces hay que separarnos de todo, pues. Bueno, jefe, entonces, este pues ahí me mandas decir, ¿verdad? ¿Tú qué piensas sobre eso? Y ojalá que pues ya con esto, jefe, este ahorita estés como Superman, ¿eh? Empoderado, contento, emocionado. Ahora sí ya tienes certanía pues de tus todas tus preguntas. ¿Eh? ¿Quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Eh? Y todo lo demás. ¿A dónde nos vamos a ir porque estamos aquí? Pues decirte sobre Usted, yo, todos somos conciencia pura, jefe. Pero tenemos que quitar las programaciones y todo eso, ¿eh? las creencias y todo eso. No estar apegados a nada, porque al final de cuentas, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál es el paraíso? ¿Eh? Pues, conciencia pura, jefe. Ahí está, ahí está el paraíso. ¿A ¿Dónde nos vamos a ir? Eh, pero es, uh, tenemos también nosotros que trabajar para en eh, nosotros no para llegar a ser conciencia pura